Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros su revista diaria, Diálogo Matutino. Miren, y en el día de hoy pues tenemos una invitada pues muy importante, muy especial, y es una invitada que nos va a conversar y nos va a dar algunas, eh, algunos tips de manejo de finanzas personales. Lo más importante que tiene el individuo, eh, y a raíz de que se implementó el nuevo sistema de burocrediticio, el DataCredito y TransUnion, pues el, es el manejo de finanzas personales. Las finanzas afectan al individuo en la parte emocional y sentimental. Y también con cómo usted puede criar a sus hijos, ya que si usted no se maneja bien financieramente, pues usted puede tener una vida muy traumática. Y nos acompaña en el día de hoy la licenciada Lisbeth Guzmán González, eh, González de Alaber, y ella va a estar con nosotros pues, el resto del programa pues dándonos algunos tips. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo Buen se día, siente? Buenos Hugo. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí. Y muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y venir a orientar a los televidentes que diariamente sintonizan nuestro programa. Mira, el, el, la, la vida del individuo tiene un ciclo y la vida financiera pues inicia. ¿Cómo inicia la vida financiera del individuo? ¿Cuál es la parte fundamental y cuál es el ciclo que sigue? Sí, nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es nuestro comportamiento financiero porque es nuestra carta de presentación, ya sea no solo para que nos faciliten en otras instituciones financieras, sino para obtener cualquier servicio, ya sea teléfono, eh, incluso hasta el empleo. El, el buro historial financiero de, de cualquier persona es un elemento muy importante a la hora de, de, de abrirnos puertas ya sea en lo laboral en lo personal. Entonces el historial financiero o el perfil financiero no necesariamente debe iniciarse con un producto de crédito porque la gente cree que con una tarjeta es que voy a empezar. El, lo ideal para empezar en una institución financiera es el ahorro porque el ahorro es una herramienta que nos permite alcanzar metas financieras. Entonces, a través de una cuenta de ahorros que usted comience con ese hábito a depositar mensualmente y se ve ese movimiento, se crea ese historial y a través de ahí a una institución usted le está diciendo que así como cumple en lo poco, puede cumplir en lo mucho. Que así como usted tiene ese hábito de sacar de sus ingresos para el ahorro, también tiene el, puede cumplir el compromiso de asumir una deuda. Entonces, lo ideal para iniciar en cualquier Institución financiera es el ahorro. ¿Cuál es un consejo que eh, tú le das a las personas para que se puedan organizar para el ahorro? Porque mucha gente tal vez, como están en el día a día, se les dificulta poder ver un poco más allá y organizarse personalmente en sus finanzas. Sí, lo primero es hacer un presupuesto, de sus, sacar, hacer un listado de todos sus ingresos, cuánto reciben en el mes, o quincenal o semanal, dependiendo de cómo gane. Y eh, una columna también de sus gastos. Ahí usted va a sumar y restar. Y también eh, eh, registrar todo lo que usted eh, quiera lograr. Trazarse metas financieras, por ejemplo, de ahorro puede usted destinar desde un 5% de lo que gana hasta un 20%. Y puede iniciar con poco, hacer metas... Eh, poquitas, pequeñas y luego retarse a metas mayores. Sabemos que las metas tienen que ser alcanzables. Nosotros en haber, por ejemplo, tenemos lo que es una cuenta con, con propósito, ahorrar con propósito, incluso le tenemos etiquetas a las, a las cuentas porque hay gente que tiene bien claro lo que quiere lograr y es, por ejemplo, yo voy a ahorrar para mis vacaciones y le pone a esa cuenta vacaciones. Yo voy a ahorrar oh, para, para mi inicial de mi carro, por ejemplo, y ponen... Universidad. Piso, la el estudio a mis hijos, exactamente. Entonces, hay varios destinos que uno puede ir ahorrando hasta para comprar un electrodoméstico. Eh, importantísimo es hacer una cuenta como un fondo de emergencia, que le sirva, por ejemplo, para cualquier imprevisto, incluso si usted deja de trabajar, Contar con una reserva ahí, por lo menos que le cubra tres meses sin empleo, los gastos fijos. Eso es sumamente importante. Que mayormente nosotros no, no tenemos quizás esa cultura todavía, pero sí podemos irla desarrollando. En la cuenta de fondo de emergencia, entonces, ¿qué se hace? Yo eh, pues cuantifico cuánto gasto mensual y eso lo multiplico por tres y tengo un fondo reservado. Para por lo menos cubrir mi gasto de tres meses. Así mismo es. Sus gastos fijos, entonces ahora para esa, esa cantidad cubrir, cubrirla en el tiempo de que tres meses quizás es un tiempo que puede conseguir otro empleo o que puede iniciarse en otra actividad que le genere ingresos. Entonces ahí ya por lo menos esos gastos fijos puede cubrirlos. Cualquier deuda quizás no se ve eh, afectada de atrasos durante ese periodo aunque ya hay deudas que incluso tienen seguro de desempleo, que eso también es una oportunidad para cubrir sus gastos de deudas eh, en caso de que usted lo tenga. Entonces, eh, ¿el fondo de emergencia no tiene nada que ver con el fondo de ahorro? No, simplemente es el destino de ahorrar. O sea, que aquí yo tengo yo mi fondo tener... de emergencia y aquí tengo mi fondo de ahorro. Si sí, hay gente que, por ejemplo, tiene ese fondo de emergencia, para vehículos, ¿sí? todo lo que le pase al vehículo lo pone ahí, pero el fondo de emergencia sí debe ser para una enfermedad, por ejemplo, que eh, para una enfermedad, para eso que, que pierde el empleo. Hay gente que lo tiene destinado para vehículos, que si sí, el cambio de las gomas, eh, etc. Eh, depende de, de la necesidad. Siempre que usted vaya a iniciar un plan de ahorro, es bueno ir trazando eh, cuáles son sus necesidades y priorizarlas de acuerdo a, al orden eh, que usted tenga, que considere que sea lo primordial. Entonces, luego de esto, sí crear metas a corto plazo, que son de menos de cinco años, y metas a largo plazo. Entonces, a medida que la vaya cumpliendo, puede ir haciendo metas mayores. Siempre, como le dije, que la meta financiera sea real, que sea alcanzable. Por ejemplo, para iniciar a... a ahorrar para el inicial de una vivienda o un solar o un apartamento se necesita también un esfuerzo mayor sí. que eso ya ustedes tienen que trazarlo a un plazo más largo porque mayormente los, los las instituciones financieras prestan para este fin pero tienen que tener un 20% del valor de, del inmueble ahorrado como inicial okay. entonces vamos a suponer que ya la persona pues se organizó con el ahorro ya determinó de un 5% a un 20%, tiene su fondo de emergencia. ¿Cuál sería el próximo paso en la vida financiera de la persona? Sí. Eh, luego ya de usted hacer todo eso, eh, es bueno también saber el destino, en qué producto quiere invertir. Porque hay productos como son cuentas de ahorro, certificados de depósitos, que son herramientas de, que nos permiten, eh, aparte de ahorrar, ganar intereses, que eso también le genera más eh, recursos para ahorrar, entonces luego usted siempre tiene que verificar antes de ahorrar en qué institución voy a hacer eso, eh, qué in cuáles son los gastos o lo, el tarifario de esas instituciones, porque a veces eh, nos entramos a instituciones que no sabemos ni siquiera su calificación de riesgo, o sea, qué tan confiable es esa institución para yo ahorrar, hay gente que que invierte en instituciones no reguladas que luego quiebran y, y, y tienen entonces problemas para recuperar eso que con tanto esfuerzo logró ahorrando. Entonces es bueno siempre verificar las instituciones reguladas por la superintendencia de banco, eh, qué cal calificación tienen, eh, el tiempo que tienen laborando eh, y los costos a través del tarifario, que es bueno ver porque a veces ahorramos en una cuenta de ahorros que si no la movemos en cierta cantidad de meses, le cobramos por eso por ese tiempo. Eh, entonces es muy importante verificar eso. Luego de, de ya tener todos esos datos, iniciar su, su plan de ahorros determinando eh, cuál es la frecuencia en la que voy a ahorrar, si sí, mensual, si sí, quincenal. Incluso en Alaber también tenemos un plan de ahorro programado, que es como una cuenta tipo SAN, que eso también le permite que automáticamente desde una cuenta de ahorros usted autoriza que le debiten quincenal o mensual cierta cantidad fija a ciertos eh, plazos, por ejemplo a seis meses, a doce, a veinticuatro meses. Entonces es un ahorro que, que le permite hacerlo de una forma programada y autom automatizada. Licenciada, mire, el tiempo pasa volando, nos queda poco tiempo. ¿Qué actividades tienen ustedes en Alaber ...próximamente para ayudar a las personas a programarse... ...y tiene que hacer el compromiso conmigo y con nuestros televidentes... ...de regresar periódicamente para que nos mantengan informados... ...yo creo que sería bueno que usted regrese para que nos hable de las tarjetas de crédito... Ah, sí. ...y para que nos hable del buro de crédito... Del de crédito. ...pero ¿qué actividades se aproximan en Alaver para que el público que nos ve pueda aprovecharla? De hecho nosotros tenemos cursos totalmente gratis de orientación financiera... El próximo es el 28 de junio, jueves, a las 6.30, en el Centro de Convenciones de Alaber, que queda ubicado en la Avenida Inver, al final, en el número 102, me parece así. Entonces, a partir de las 6.30, tenemos cómo lograr un buen manejo de finanzas personales, totalmente gratis, solo debe llamar al 573-2655 para inscribirse. ¿Ustedes tienen algún tipo de taller para reestructuración crediticia? Para los que no lo están viendo, que tienen alguna deuda y no saben cómo salir de eso, o tal vez la pagaron, ¿usted tienen algún tipo de taller para eso? Ahora mismo no lo tenemos planificado, pero puede acercarse a cualquiera de nuestros oficiales o ejecutivos. Y como en Alaber tenemos la misión de asesorar a nuestros asociados, siempre les recomendamos las mejores opciones para, para usted reiniciar también su historial de crédito. Muchas gracias. Y antes de irnos, pues dígales nuevamente el número... Y la cuenta de, de redes sociales o correo donde se pueden acercar a ustedes para más información sobre este curso o productos. Sí, Alaber RD son nuestras cuentas de las redes sociales. El correo electrónico, si quiere también hacer su inscripción, lgonsales.com.do. Y el 809-573-2655 para hacer eh, la reservación de su cupo para el próximo taller. ¿Cómo lograr un buen manejo de mis finanzas personales? Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la licenciada Lisbeth González por acompañarnos en el día de hoy y le prometemos que ella va a regresar con estos consejos importantísimos de finanzas. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios le bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a ti. Gracias.